El tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en AR. Video número 10. Saludar. To greet. Yo saludaré. Tú saludarás. Él, ella, usted saludará. Nosotros, nosotras saludaremos. Saludaremos. Vosotros, vosotras saludaréis. Ellos, ellas, ustedes saludarán. Yo saludaré a todas las personas en la oficina. Secar. To dry. Yo secaré. Tú secarás. Él, ella, usted secará. Nosotros, nosotras secaremos. Vosotros, vosotras secaréis. Ellos, ellas, ustedes secarán. Mi mamá secará toda la ropa en el patio. Terminar. To end. Yo terminaré. Tú terminarás. Él, ella, usted terminará. Nosotros, nosotras terminaremos. Vosotros, vosotras terminaréis. Ellos, ellas, ustedes terminarán. Mi hija terminará sus tareas en un par de horas. Tirar. To throw. Yo tiraré. Tú tirarás. Él, ella, usted tirará. Nosotros, nosotras tiraremos. ¿Vosotros, vosotras tiraréis? Ellos, ellas, ustedes tirarán. Juanita tirará la última bola de boliche. Tocar. To play an instrument or to touch. Yo tocaré. Tú tocarás. Él, ella, usted tocará. Nosotros, nosotras tocaremos. Vosotros, vosotras tocaréis. Ellos, ellas, ustedes tocarán. Enrique tocará la trompeta muy temprano. Tomar. To take or to drink. Yo tomaré. Tú tomarás. Él, ella, usted tomará. Nosotros, nosotras tomaremos. Vosotros, vosotras tomaréis. Ellos, ellas, ustedes tomarán. Ellos tomarán mucha agua todos los días. Trabajar. To work. Yo trabajaré. Tú trabajarás. Él, ella, usted trabajará. Nosotros, nosotras trabajaremos. Vosotros, vosotras trabajaréis. Ellos, ellas, ustedes trabajarán. Mis tías trabajarán todos los fines de semana. Tratar. To try. Yo trataré. Tú tratarás. Él, ella, usted tratará. Nosotros, nosotras trataremos. Vosotros, vosotras trataréis. Ellos, ellas, ustedes tratarán. Ellos tratarán de esquiar bien porque hace mucho tiempo que no lo hacen. Usar. To wear. Yo usaré. Tú usarás, él, ella, usted usará, nosotros, nosotras usaremos, vosotros, vosotras usaréis, ellos, ellas, ustedes usarán. Mi hijo nunca usará un disfraz de superhéroe. Vigilar. To watch over. Vigil. Yo vigilaré. Tú vigilarás. Él, ella, usted vigilará. Nosotros, nosotras, vigilaremos. Vosotros, vosotras, vigilaréis. Ellos, ellas, ustedes, vigilarán. Los padres vigilarán a sus hijos cuando estén en Internet. Votar. To vote. Yo votaré. Tú votarás. Él, ella, usted votará. Nosotros, nosotras votaremos. Vosotros, vosotras votaréis. Ellos, ellas, ustedes votarán. Ellas votarán por el candidato con mejores propuestas. Trasladar. To move or to remove. Yo trasladaré. Tú trasladarás. Él, ella, usted trasladará. Nosotros, nosotras trasladaremos. Vosotros, vosotras trasladaréis. Ellos, ellas, ustedes trasladarán. Ellos se trasladarán a otra ciudad.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 Bueno, muchas gracias por ver este video y yo espero verte en una próxima clase. Hasta pronto amigos.